Con el visado de estudiante podemos compaginar perfectamente estudios con trabajo, 20 horas los, los meses que estamos estudiando y jornada completa los meses que estamos de vacaciones, ¿de acuerdo? Como os he comentado chicos, el visado de estudiante no nos permite trabajar de forma legal hasta que no empecemos nuestro curso. Por ejemplo, si llegáis a finales de agosto y empezáis el curso el 5 de septiembre, hasta el 5 de septiembre no podréis empezar a trabajar. ¿De acuerdo? Es muy importante que lo tengáis en cuenta porque hay gente que dice, ostras, pues me voy dos meses antes, trabajo y luego empiezo los estudios. No es posible, no se puede. Aquellas personas que viajéis con pareja, ¿vale? Es importante que sepáis que si vuestra pareja realiza un curso de inglés o un curso de formación profesional, vosotros podréis trabajar solo 20 horas a la semana de forma legal durante toda la duración del visado. Pero si vuestra pareja va a realizar un máster podréis trabajar 40 horas a la semana, ¿de acuerdo? Sí. Esto es importante tenerlo en cuenta. No, la verdad que los másters no es algo muy habitual porque realmente son súper caros, son sí. carísimos. Sí, sí, pero bueno, algún caso tenemos de algunas personas que están estudiando un máster en Australia, muy pocos, pero algunos tenemos, y sus parejas <risa> pueden trabajar de forma legal 40 horas por semana. ¿Eh? ¿Vale? Um, con el visado de estudiante pues, no solo podéis estudiar cursos de inglés, también podéis estudiar otro tipo de cursos, como hemos dicho, un curso de formación profesional o bien un curso universitario, máster, un, un posgrado, una carrera, etcétera, etcétera. Cuéntanos un poquito, Clara, qué estuviste estudiando. Yo hice el curso de IELTS, de IELTS meses? Academic, los cuatro meses, sí. Muy bien. Sí, porque como yo ya tenía el First desde España, pues me empecé a preparar directamente. Y, y nada, genial Estuve los dos primeros meses Pues en la clase súper bien Luego tuve el descanso, que estuve viajando Y después tuve otro mes No, bueno, no sé si tuve tres meses Dos sí. meses y luego el último mes sí. Y acabé un viernes y el sábado hice la IELTS Y genial Muy bien ¿Y ¿Qué tal el curso? ¿En qué consistía el curso? ¿Cómo estaba distribuido? ¿Cuántas horas ibas? Más o menos el horario pues, Yo iba todos los días eh, cuatro horas Cuatro horas y media creo. Sí, sí cuatro, entre cuatro y cuatro horas y media por la mañana y luego pues tenía todo el día libre porque acababa a la una. Entonces podía trabajar o salir con mis amigos o lo que fuera. Y luego las clases, como yo fui a IELTS era IELTS todo el rato. Era claro. pues hacer lectura, speaking, pues todas las, todas las... No era nada de gramática ni nada. Claro, hay diferentes cursos de inglés chicos. Eh, en este caso Clara, ella ya tenía Tenía, en el momento en que se marchó, ya tenía un buen nivel de inglés, ya tenía el título oficial de inglés, el First Certificate, y ella decidió hacer un curso de preparación a examen a IELTS, ¿de acuerdo? Porque sí. ella ya tenía un buen nivel de inglés. Sí, si no, para mí lo mejor es ir a general, porque en mi clase había gente que no sabía inglés y en verdad estás perdiendo el tiempo porque es un examen sí. difícil y necesitas saber inglés. Exacto, es Entonces, muy importante. Sí, sí, es muy sí. importante tener una buena base para aprovechar el curso sí. y obtener una buena nota en el examen. ¿Cómo te fue el examen? Sí, sí. sí yo hice el académico porque como no sabías si iba a querer hacer máster o eso, y tengo un 7, así que genial. Muy bien. Sí, sí. Pues Clara, bien. está muy bien, ¿eh? porque el académico... Enhorabuena. <risa> Gracias. Sí. Hay dos tipos de exámenes de sí. IELTS, el curso es el mismo, pero hay dos exámenes, el IELTS general o el IELTS académico. El general es el que nos sirve para casi todo, ¿vale? Pero eh, excluyendo estudios universitarios. Si quieres hacer una carrera, un máster o un posgrado, necesitas el IELTS académico y es mucho más complicado. Sí, Así sí, sí. que, muy bien, Clara, un 7 está muy bien, muy bien. Sí. Está muy bien. Pero bueno, como os explicaba, Clara, aparte de los cursos de preparación a examen de IELTS. Tenéis los cursos de preparación a examen Cambridge para aquellos que queráis obtener un título oficial Cambridge, el First, el Advanced el Proficiency, o también tenéis los cursos de inglés general, que esos son los más habituales. Los cursos de inglés general sirven, son para aquellas personas que eh, tienen un nivel de inglés medio, medio bajo, o que incluso lo tienen alto, pero quieren perfeccionar su, su gramática, su speaking, su vocabulario, etcétera, etcétera. Es el curso de inglés que sirve para aprender el idioma. ¿okay? El General inglés está dividido en seis niveles. Desde el más básico, que es el beginner, hasta el más alto, que es el advanced. Entonces, el primer día de clase te hacen la prueba de nivel para ver en cuál de los seis niveles estás y empiezas el curso, a lo mejor, pues mira, en el nivel intermedio. Y luego todos los meses o cada semana, dependiendo de la escuela, te vuelven a examinar para tratar de subirte de nivel, ¿vale? O sea, que resumiendo, el General English es para aprender el idioma. Aquellas personas que tenemos un inglés así, así, sí o sí General English. Y luego Cambridge y IELTS son cursos de preparación a examen, ¿vale? Solo te preparan y te entrenan para el examen, ¿de acuerdo? Virginia, los cursos que comentas de EAP uh, son cursos en los que eh, sirven para aquellas personas que no somos ingleses nativos, que no hemos estudiado el inglés en la escuela y queremos hacer, por ejemplo, un curso TEFL o queremos hacer un máster. Entonces, en este curso es English for Academic Propose. Nos preparan, a, nos enseñan el inglés con fines académicos. ¿Ok? No, no es en general English, ni es una IELTS, ni es un Cambridge. No tiene nada que ver. Es el curso en el que te preparan para que tú puedas luego seguir una, un curso TAFE, para que puedas eh, seguir el ritmo de las clases sin problemas. ¿Vale? Es English for Academic Propose. ¿De acuerdo? Pero aparte de los cursos de inglés, chicos, Tenéis los cursos de formación profesional, que son los BET y los TAFE, es lo mismo. BET se imparten en escuelas privadas y TAFE se imparten en institutos del gobierno. Los dos son los mismos tipos de cursos, vendrían a ser como una formación profesional. Hay un abanico muy amplio y son cursos que tienen pues, mucha salida laboral. ¿de acuerdo? Y luego tenéis todo el tema universitario, que como claro os ha dicho, pescáis. como que también os he comentado, son muy caros. Tú lo estuviste sí. mirando, ¿no? Sí, de hecho yo lo estoy mirando ahora. Y para, por pues, si quiero volver y es una locura. Es muy caro. Y sí. si tenéis que contar, chicos, un máster os puede costar tranquilamente 20 mil dólares al año. 30 mil dólares, sí, sí, sí, es, es, es exagerado. Es muy caro, es muy caro. Así que, bueno, um, siempre recomendamos ir en mejorar el inglés, perfeccionar el inglés, sobre sí. todo, que es lo más importante, chicos, para poder vivir en un país como Australia, Nueva Zelanda, Canadá o Estados Unidos, es o incluso en Europa, en el norte de Europa, sí, te sí. piden. El inglés perfecto, inglés hablado y escrito, así que sobre todo chicos, meterle caña al inglés que es súper importante. Luego, para tener un visado más largo, para renovar el visado, sabéis que tenéis la opción siempre de hacer un curso b o un curso T, que son los cursos de formación profesional, pues hay de business, de marketing, de management, hostelería, turismo, childhood education, mecánica, ad, um, no sé, eh, cocina, no sé, hay un abanico muy muy amplio, ¿de acuerdo? Así que, aquellos que estéis interesados, por favor, enviarnos un email y os mandaremos toda la información detallada sobre los cursos que podáis hacer. ¿Algo más? Dos preguntas. Eh, sí. Bueno, dos preguntas. De Perdona, Clara. Un segundo. <risa> <risa> eh, dos preguntas que están haciendo por el chat que me parecen interesantes es eh, ¿cuándo pueden empezar los cursos? Y la segunda es ¿un precio orientativo de los cursos de inglés? A ver, eh, los cursos... Eh, ¿Cuándo pueden empezar los cursos? ¿A qué cursos eh, se refiere? ¿Cursos de inglés? Cursos B, o ¿Cursos B? Es decir, la pregunta era si hay fechas marcadas para empezar los cursos o... Otros no. Vale. Porque por eso pregunto, ¿qué tipo de curso? Por ejemplo, los cursos de inglés, General English, empiezan todos los lunes. Los cursos IELTS, en algunas escuelas, empiezan todos los lunes y en otras empiezan en unas fechas concretas. Los cursos Cambridge en algunas em escuelas, en la gran mayoría, empiezan en unas fechas concretas y en otras todos los lunes. Los cursos BED en algunas escuelas empiezan todos los lunes, eh, una vez al mes, una vez al, al trimestre y sí, una vez al trimestre. Y los cursos TAPE empiezan solo dos veces al año, en febrero y en julio. ¿vale? Por eso pregunto qué tipo de cursos BED son los que, no sé quién nos lo ha preguntado María, ¿te acuerdas del nombre? Bueno, no, hace rato ya. Vale. vale. Bueno, pues la persona que nos, haya, que nos ha preguntado por las fechas de inicio de los cursos depende del curso, ¿de acuerdo? Ya te digo, hay algunos que empiezan todos los lunes, otros que empiezan en fechas concretas. Escríbenos, eh, dinos qué tipo de cursos te interesan y te, te podremos detallar. Y ahora Cris, que está en el chat, nos dice que era Marco. Vale. Bueno, Marco, si ¿sí tienes alguna algún, duda más con respecto a las fechas de inicio de los cursos, por favor escríbenos ¿vale? y te mandaremos toda la información, ¿de acuerdo? Y con respecto a la otra pregunta de cuánto puede costar un curso de inglés, chicos, eh, el precio de los cursos de inglés depende mucho de la duración y de tu nacionalidad. Así que no os puedo dar un precio orientativo porque cada nacionalidad tiene una tarifa de precios. Es, es así, chicos. Los españoles no pagamos lo mismo que los mexicanos ni que los japoneses, ¿de acuerdo? Según nuestra nacionalidad tenemos una, una, una tarifa de precios en los cursos de inglés, ¿de acuerdo? Así que por favor escribirnos y os mandaremos la información según vuestra nacionalidad. Um, eh, Clara, perdón, es que antes habían hecho una, le estaban preguntando sí. María, Clara, directamente sobre el tema de becas. Y creo que sí. María tiene algo de información. Clara creo que tiene algo de información. Bueno, en verdad que yo lo he estado mirando porque me plantea hacer el máster allí. Lo que pasa que para que te den una beca tienes que estar ya matriculado en el máster. Entonces, si te matriculas y luego no te la dan, yo, por ejemplo, no, no iba a pagar el máster porque es una locura. Entonces, pues no sé, no, no creo que haya forma de que te den la beca sin estar matriculado. Exacto. La información que tiene Clara es la misma que tengo yo. Nosotros no, eh, no conocemos ni sabemos de nadie que haya conseguido una beca realmente para estudiar en Australia salvo las nuestras, las que nosotros regalamos, ¿de acuerdo? Um, pero como os ha explicado Clara, tienes que tú estar previamente matriculado claro, en, el curso. En, en, en la escuela o en el instituto que sea, y a partir de ahí ya tú tienes que tramitar eh, esa beca, pero no te, no, no te lo aseguran que te lo vayan a dar. Es bastante claro, complicado. ese es ¿eh? sí. Yo supongo que sí, porque... Sí, ¿no? Habría mucha gente allí. Sí. Yo tengo no, la verdad... que estaban estudiando en la sí. universidad, pero era por convenios bilaterales de la universidad. Entonces, igual Exacto. el último año lo hacían como un Erasmus, pero en Australia. Exacto. Eso sí, yo también conozco Eso a sí. gente que han, están haciendo los últimos meses de la carrera sí. en Estados Unidos o, o del medio, pero bueno, eh, es un acuerdo entre ambas sí. universidades. Sí. Yo también conozco. Así que bueno chicos, sobre el visado de estudiante, os hemos explicado lo más importante, pero hay que ver cada caso, así que por favor aquellos que estéis interesados sobre el visado de estudiante y los cursos que podríais realizar en Australia, escribidnos y os mandaremos toda la información detallada, ¿de acuerdo? Imagino que muchas personas también estarán pensando, eh, bueno muchos de los que estáis aquí a lo mejor estáis pensando en el, en el visado Work and Holiday, ¿Tú, Clara, no te lo has planteado el visado? Sí, sí, yo estoy en ello. Ah, vale. De hecho, le vale, pedí vale. información a María ayer. ¿sabes? Sí, ayer se la pasé. Sí, vale. para... porque además yo ya cumplo todos los requisitos, ya me saqué el examen y todo, así claro. que sí, estoy en Con ello. Con el nivel de inglés que tú tienes y ese 7 ese IELTS tienes que ir a por sí. este visado, ¿eh? Sí sí. sí, sí. Bueno, para aquellos que no lo conozcáis, chicos, el visado Work and Holiday es un visado... Eh, que está pensado para aquellas personas que se quieren marchar un año a trabajar a Australia, a conocer y trabajar en Australia, ¿de acuerdo? Work and holiday. Este visado, lamentablemente, no está disponible para todas las nacionalidades. De los que estamos aquí presentes, eh, este visado es para españoles, chilenos, argentinos, uruguayos, ¿de acuerdo? Lamentablemente, para otras nacionalidades no... Mm, no lo es, no. ¿vale? El first no sirve, yo creo, ¿eh? Porque no. yo el año pasado tenía el first y no lo pedí porque... Porque si Exacto. no hubiera pedido es en vez del student. Exacto. O sea, necesitas el advance. El advance o el IELTS. Bueno, sí, o el IELTS o el, tol, el tol. Exacto. El Exacto, así es. Chicos, para que os concedan este visado hay que cumplir una serie de requisitos, ¿de acuerdo? En nuestra web tenéis detallada toda la información. Aquí lo hemos resumido en estos cinco puntos, ¿Vale? Los requisitos más importantes son tener entre 18 y 30 años, que Clara lo cumple, disponer de la, ca la carta de apoyo del gobierno, que esto lo tenéis que pedir. ¿Tú, Clara, ya tienes la carta? No, porque yo me lo he empezado ah. a plantear ahora, así que... Vale, vale. La no se puede pedir hasta el 1 de julio. ¿eh? el 1 de julio. Exacto. A partir del 1 de julio podréis solicitar la carta de apoyo del gobierno. Esta carta de apoyo va vinculada a los estudios, es decir... Uno de los requisitos para que te den este visado es tener dos años de estudios superiores. ¿Y cómo se demuestra? Con la carta de apoyo del gobierno. Tienes que ir a la subdelegación, aquellos que tengáis dos años de estudios superiores, como mínimo puede... tenéis que ir a la subdelegación del gobierno más cercana a vuestro domicilio y solicitar esa carta de apoyo. Aquellos que no tengáis dos años de estudios superiores no vais a obtener esta carta y no vais a poder solicitar este visado. ¿De acuerdo? Uh, es importante tener eh, no, importante no, es obligatorio tener un título oficial de inglés IELTS Cambridge Advanced of TOEFL. es un visado que debe solicitarse desde fuera de Australia, ¿vale? ahora Clara está en España y lo va a tramitar desde aquí, ella desde Australia no lo hubiera podido pedir es obligatorio estar fuera de Australia, ¿ok? puedes estar donde quieras, en cualquier país siempre y cuando sea fuera de Australia y tienes que tener 5.000 dólares ahorrados en tu cuenta como mínimo ¿De acuerdo? Así que todos los que cumpláis con estos requisitos, y si queráis optar a este visado que os permite estar un año en Australia trabajando de forma legal, jornada completa, a partir del 1 de julio lo podréis pedir, ¿de acuerdo? El visado os permite entrar y salir de Australia tantas veces como queráis. Este año para España van a dar un máximo de 600 plazas a partir del 1 de julio, que no, no sabemos cuánto van a tardar, porque mucha gente nos escribe y nos dice, oye, ¿cuánto van a tardar en agotarse? Pues eso es imposible de saber, chicos. Uh -huh. Las primeras 600 personas que envíen todos los documentos a partir del 1 de julio y cumplan con todos los requisitos, se beneficiarán de este visado. El que sea el 601, lamentablemente tendrá que esperarse al año que viene para poderlo solicitar, ¿de acuerdo? Uh -huh. Este visado te permite trabajar como máximo seis meses para la misma empresa cuando estés en Australia, seis meses como máximo para una empresa, y si quiere, en caso de querer estudiar, como máximo te permite estudiar durante cuatro meses. Aquellos que queráis hacer un curso de más de cuatro meses, deberéis solicitar el visado de estudiante y en el futuro solicitar la Work on Holiday. Este visado es un visado que solo te conceden una vez en la vida. Si dura un año. Desde el día que entras, empieza a contar ese año. Así que, chicos, pensarlo bien, aquellos que lo quere, estéis pensando en optar por este visado para aprovecharlo al máximo porque es una, una oportunidad única y solo podréis beneficiaros de este visado una vez en vuestra vida. Así que aquellos que os queráis ir este año solo tres meses, no, lo, no desaprovechéis la oportunidad porque tal vez el año que viene tenéis la oportunidad de iros un año. Así que yo lo que os recomiendo a aquellos que queráis iros menos de un año, que os vayáis con una student visa y el día que podáis iros por más tiempo, por un año, os vayáis con este visado para aprovecharlo al máximo. ¿De acuerdo? Como todos los visados tienen un coste, son 440 dólares y, y se. Bueno, das tus datos de tu visa y te lo cobran en el momento. ¿Vale? ¿Tú, Clara, tienes alguna duda sobre este visado? Eh, no, yo creo que no. En la, miraste nuestra web, ¿verdad? Viste que estaba toda la sí, información. Sí, es que me lo pasó de... María justo ayer la, la página. Perfecto. Sí, la vuelvo a poner aquí por si acaso. Sí. Gracias, María. Chicos, aquellos que queráis optar eh, o pedir la Work and Holiday, Mirar nuestra web, que está toda la información. María, siempre que recibe nueva información, va actualizando toda la información mm. de nuestra web. así que, oh, Sí, María, siempre. Letters, etcétera, etcétera. Así que, chicos, eh, toda la información que vamos teniendo la vamos um, colgando en, nuestra, en nuestras redes sociales. Re chicos, el tema de los visados es un mundo bastante complejo. Según nuestra na nacionalidad, tenemos unas opciones de visados u otras, ¿de acuerdo? Así que escribirnos y explicarnos, decirnos cuál es vuestra nacionalidad y qué queréis hacer en Australia. Y a partir de ahí os plantearemos las opciones de visados que tenéis. ¿De acuerdo? Ah, bueno, trabajar en Australia. Eh, esta, eh, Clara, es la gran pregunta que todo el mundo sí. nos hace. Pero es fácil conseguir trabajo, podré trabajar. Yo no sé inglés, ¿de qué puedo trabajar? Cuéntanos un poquito, ¿cuál, ¿cuál fue tu experiencia, la de tus amigos, la gente que conociste? Cuéntanos. Vale, pues, a ver, yo he estado viviendo en Melbourne y además yo llegué en verano, así que fue bastante fácil trabajar. ¿verdad? Yo empecé trabajando en un sitio español porque como que al principio siempre intentas, bueno, pues, pero al final no, al final me metí en una empresa australiana que era de catering y eventos y eso y es, es lo mejor porque aprendí muchísimo inglés porque no había españoles. Entonces te piden inglés, porque te hacen dos entrevistas, o sea, te piden inglés para entrar, pero yo creo que es lo mejor. Creo que es como más se aprende trabajando, bueno, y en la calle, hablando con la gente, pero trabajando se aprende muchísimo. Sí. sí y Ella, encima eh. te pagan bien, por lo menos a mí me pagaban bastante bien. Y, y no sé, yo la verdad es que genial, no me costó mucho encontrarlo. En el restaurante de que trabajabas, claro. O sea, tú llegaste y empezaste a trabajar en un restaurante español. Yo llegué y empecé a trabajar, bueno, es que eh, en Melbourne hacen todos los miércoles un mercado Y yo empecé a trabajar ahí en un sitio que tenía paellas, que era español y, Pero solamente es un día a la semana Entonces vale. como cuando yo llegué te, me hice amigos españoles Ellos me dijeron que estaban ca trabajando en una empresa que era de, de eventos, de catering y tal Entonces, O sea fui... que no tardaste mucho en cambiar de trabajo Bueno, seguí con los dos Ah, vale, bien, sí. bien, bien Sí, sí, seguí con los dos y, y es entonces fui a la empresa, primero mandé el currículum online, no me hicieron caso Luego fui a la empresa y tampoco me hicieron caso Y luego volví a la empresa otra vez y ya pues sí, me hicieron la entrevista ese día Y me citaron para hacer otra entrevista al día siguiente y, y al día siguiente me dijeron, venga aquí a trabajar Porque como justo era Navidad, había un montón de eventos claro. Había fiestas de empresas, de todo Entonces, muy bien ¿Y ¿De qué trabajabas en el catering? ¿Cuál era tu...? Pues es que te pueden mandar, a... era una empresa que te podía mandar tanto de bartender como de camarero, como si hay eventos, pues como de azafato, de, de lo que sea, de Muy lo que bien. tengan. La pues súper importante es... la, la actitud de insistir en Australia, sí, sí. Leti. tienes que insistir un sí. montón, sí, totalmente, totalmente. Súper importante, chicos, sí. Eh, eh, aquí tenéis un ejemplo, Clara, mandó el currículum online, no le hicieron caso. Fue una primera vez, no le hicieron caso. Hasta que no fue una segunda vez en persona, sí. hasta ese sí, sí. día no consiguió que le hicieran la entrevista. Es sí, muy sí, importante, sí. chicos, ser perseverantes y no desistir, porque quien la sigue, la consigue. Y aquí tenéis sí. un, ejemplo, un ejemplo de cómo Clara lo consiguió. ¿De acuerdo? Es muy Encima importante. que en Melbourne la gente, como va y viene todo el rato, igual tú vas un día y tienes la plantilla llena y al día siguiente se les ha ido la mitad, porque es que en Melbourne es una locura. La gente está, yo qué sé, tres, cuatro meses, se va y... Entonces, Eso pasa, siempre hay... yo... pasa en muchos, en mucha, bueno, en ¿Sí? casi toda Australia podríamos decir que, que el trabajo es, eh, funciona así, pensar que Australia es un país que recibe estudiantes de todo el mundo sí. y los estudiantes nos vamos por una temporada concreta, Justo. yo llego, estoy, hago mi curso, durante ese tiempo trabajo, ocupo una casa, pero llega un día que hago mis maletas y vuelvo a mi hogar o me voy por ahí, donde sea, yo dejo un trabajo y dejo una casa. ¿Vale? ¿Qué significa, chicos? Que el, eh, es continuo es, este va y vende trabajos, este que, ob, habitaciones que se desocupan, que se vuelven a ocupar, o sea, es sí. continuo. Por lo tanto, chicos, hay que estar cada día, cada día pendiente de la pues, ofertas de trabajo, mirar periódicos locales, internet, Gumtree. Sí. Bueno, y si, si buscando... vas andando por la calle hay carteles por todas partes, Te se busca staff, no sé, por, por todas partes. Es... Es cierto, chicos, o sea, que en Australia hay trabajo y aquellos que vamos con una actitud positiva y con ganas trabajamos, ¿de acuerdo? Sí. Nadie os va a regalar nada ni nadie os lo va a poner muy fácil, evidentemente en esta vida hay que ganárselo y hay que currárselo, pero si si tú quieres, o sea, si lo buscas sí, sí, y sí. estás más detrás lo vas a conseguir, pues como, como Clara hizo. Y entonces ya luego, Clara, te quedaste todo el resto de tu estancia en, en este sitio, muy bien. Sí, y te sí. pagaban además, bien, estabas contenta sí. con tus compañeros, todo bien, ¿no? Eh, bueno, eh, la verdad es que cada día eran diferentes, porque como a día me mandaban a un evento, no claro. lo malo que tienes es que no haces esa piña con tus compañeros porque no les conoces. Pero, bueno. Claro. Cada, bueno, cada que día tienen. conoces gente nueva, eso también es, eso sí. estaba bien. Claro, es lo y que tienen las mi, empresas de catering, ¿no? Sí, mi empresa funcionaba con una aplicación, entonces ellos te mandaban al móvil la oferta. Entonces, por eso yo viajaba tanto, en verdad, porque si no Podía trabajar porque no estaba, simplemente no aceptaba la oferta. Entonces había semanas que igual aceptaba muchísimas ofertas y luego estaba dos semanas sin trabajar nada o lo que sea. Muy bien, oye, me parece muy buena idea. Sí, sí, es. Estoy... Súper trabajo. Yo lo hice porque mis amigos estuvieron así el año anterior y me dijeron que estaba muy bien, que habían viajado mucho y que. Muy Entonces, bien. como yo también quería viajar mucho, pues. ¿Y cómo se llama esa empresa, Clara? ¿Nos lo puedes decir para que las personas que estén sí. pensando en ir a Melbourne? Puedan pues estar también, yo creo que en sí O sea, yo de, de hecho no ah, que están todas las ciudades. Sí. Pues si en el chat en el que estamos todos. Así la gente, Hay muchas, ¿eh? Hay muchas. Sí, chicos, en sí. Australia es un país uh, en el que se hacen muchos eventos, bodas, eh, ah, cenas de empresa. Así que. Puedes, Clara. Si no puedes, eh, escríbemelo si quieres es con el sí. móvil. Y... Ah, vale, perfecto. Y luego hay otra lo... que yo no he trabajado, creo que se llama Atlantic. Pero no estoy muy segura Es que hay muchas Pero empresas de eventos Eso si chicos. buscas en Españoles en Melbourne Ahí te lo sí. Todo lo... Vale, las empresas Venía. de eventos Hay un montón por todas partes Así que bueno sí, sí. Ya tenéis aquí el caso, la experiencia de Clara Que fue una experiencia positiva Ella sí. aceptaba las ofertas que quería Si estaba viajando pues no trabajaba No las aceptaba y no tenía mal rollo Por no aceptar esa oferta sí. Porque otros compañeros lo aceptaban. Así que la verdad que me parece una idea estupenda, ¿eh? muy buena, muy sí, buena. Sí. Vamos, yo también tuve esa facilidad porque, como estaba en una familia, tampoco tenía muchos gastos. Entonces, si no, igual claro. no me lo hubiera podido permitir. O sea, que yo también tuve mucha suerte. Claro. El caso de Clara es un, sí era un poco. Un sí, caso... sí, sí. O sea, yo tuve muchísima suerte. Pero vamos, que sí? mis amigos también estuvieron así, ellos estaban en piso y, y si quieres y pues. pues sí. Muy bien. María, ¿qué decías? Perdona. No, perdona, solamente quería eh, preguntar a Clara una cosa que han preguntado en el chat. Preguntaban si con lo que cobrabas podías mantenerte. Lo que, lógicamente tú sí, porque estabas con una familia, pero ¿crees que con lo que ganabas hubieras podido vivir sola, o sea, independizarte? Yo, claro, es que lo de estas empresas también hay temporadas que, por ejemplo, en enero no te llaman nada. Entonces. Si ya no te llaman nada, a no ser que tengas otro trabajo, yo porque vivía en la familia, pero... Claro. Entonces, depende mucho, a no ser que hayas estado trabajando mucho y hayas ahorrado. Es, claro. es lo único malo que tiene esta empresa, que va por temporadas. Entonces, porque sí, tú... a mí me pagaban entre 23 y 30 a la hora, que me parece que está bastante bien. Está muy está bien. bien. Está muy bien. Entonces, sí, lo único que si sí, luego estás de repente tres semanas que no te llaman... Claro. Pues... Pero dime una cosa clara, tus amigos tenían otros trabajos Compaginaban varios trabajos a la vez No, la, la verdad es que ellos no No sé si ellos Bueno, no, la... ellos solo trabajaban En eso, o sea que realmente sí que se podría O igual ellos pillaron la temporada muy buena O aceptaban todas También yo por ejemplo eh, no vivía cerca Cerca del centro, entonces si hay ofertas A la una de la noche yo no las podía coger Porque no claro. me podía volver a mi casa Y ellos cogían claro. todas claro. Entonces cuantas más vayas cogiendo más te llaman a mí claro. me llamaban menos porque ya había muchas que no podía coger. Claro. A ver, chicos, el caso de Clara es, una, es un caso diferente sí, sí. porque Totalmente. ella estuvo viviendo con una familia, entonces su situación era diferente. Vivió en la familia donde su hermano anteriormente había estado sí. viviendo, o sea que es más una cuestión ya de, ¿no? de contacto y es un poco Sí, diferente. sí, justo. Que ¿vale? yo... pero... Bueno, pero claro. que si por ejemplo van de oper o lo que sea, se me ha cerrado el chat. Por eso no puedo ver si escriben o no. Ah, yo sí que lo veo mm. el chat. La verdad que no tengo... Sí, a lo mejor se le ha cerrado sin querer. al escribir yo se me ha ido. Pero bueno, que sí, que lo mío fue... Vaya, ya está. Que lo mío fue un caso especial Diferente. porque tuve mucha suerte y eso, pero vamos, yo creo que sí que podrían... Sí, chicos, um, trabajando una media jornada, cobrando un sueldo de unos 18, 20 dólares sí. y llevando una vida normal, sin grandes excesos ni grandes lujos, los meses que estáis trabajando os da para cubrir gastos básicos, es alojamiento, comida, transporte y móvil. Y los meses que estéis de vacaciones os dará para ahorrar dinero. ¿De acuerdo? Sí. Australia, eh, uno no va tampoco para hacerse rico, porque nos va, va, vamos básicamente para mejorar nuestro nivel de inglés, vivir una experiencia, conocer gente, etcétera, etcétera, trabajar, mantenernos, etcétera. ¿De acuerdo? Sí. Aquellos que vayan con la mentalidad de hacerse millonarios, bueno un poco complicado, ¿vale? al menos con el visado de estudiante. ¿Con otro visado? No te digo que no, pero con el visado de estudiante es complicado, porque tenemos la limitación de las 20 horas semanales los meses que estamos estudiando. ¿De acuerdo? Eh, el nivel de inglés obviamente influye a la hora de conseguir un trabajo. Como Clara os ha explicado, ella empezó trabajando mm. primero en un restaurante de españoles, o donde se hablaba español, porque el, la comunicación es más fácil. Obviamente, si tú no sabes inglés, y te vas a trabajar en un sitio donde el jefe es español, pues mira, más fácil a la hora de comunicarte y de, de, de, pues, de conseguir ese trabajo, ¿de acuerdo? A medida que vamos mejorando nuestro nivel de inglés, no se nos van abriendo más puertas laborales en otro tipo de empresas, otro tipo de posiciones, etcétera, etcétera. Para que os hagáis una idea, la gente que llega a Australia y que tiene un nivel de inglés bajo, opta por trabajos no cualificados, sobre todo relacionados con el mundo de la hostelería y del turismo, mm. ¿de acuerdo? Y servicios pues eh, dishwasher o cleaner, housekeeping, eh, mensajero, jardinero, etcétera, etcétera, empresas de mudanzas, son trabajos en los que no te exigen dominar el idioma, simplemente con que tengas un mínimo de comunicación para que entiendas lo que te están pidiendo es suficiente, ¿de acuerdo? Porque para fregar platos no tienes que ser licenciado en lengua inglesa, ¿me entiendes? O sea no es necesario según la profesión y lógicamente quieres trabajar en un trabajo de cara al público como en este caso Clara cuando trabajo en el catering que ahí sí que ya estaba en contacto con el cliente final y que te piden tener un buen nivel de inglés ¿de sí. acuerdo? Clara hablabas con la gente ¿no? Que tenías, tenías que sí. servir y eso ¿no? Sí sí claro en este caso, chicos, es importante tener un buen dominio del idioma y tener una comunicación fluida. Para trabajar de camarero, de recepcionista, de dependiente, siempre que sea con eh, trato con el cliente final, es importante tener un buen inglés. ¿eh? Yo sí, creo tenga... que me he ido sin querer. Ah, no, no, sigues ahí. ahí ah, vale, estás es que ahí. estaba escribiendo en el chat porque me han preguntado sí. que si se puede salir de Australia. Con el visado de estudiante, yo estuve en Nueva Zelanda, así que sí, sí, y no tuve ningún problema, o sea. Sí, sí, sí, chicos, el visado de estudiante permite, siempre que estés de vacaciones, salir del país y volver a entrar, no hay ningún problema. Sí, ¿eh? sí, sí, sin Pero problema. Pero en periodo de vacaciones, ¿eh? Cuando estamos en periodo escolar hay que ir a clase. ¿eh? <risa> y Bueno, terminando ya con el, el tema de el nivel de inglés con respecto al trabajo, simplemente pues, aquellos que tengáis un nivel de inglés muy alto o alto podéis pedir, ir a buscar trabajo donde queráis. Mucha gente me dice, Leti, yo soy ingeniero, pero tengo un nivel de inglés muy bajo. ¿Podré trabajar como ingeniero? No. no. ¿Vale? Porque si tú no puedes desempeñar tu trabajo en inglés, obviamente no vas a poder buscar trabajo de ingeniero. Ni ingeniero ni nada parecido. ¿De acuerdo? Solo aquellos que podéis desempeñar vuestro trabajo en, vuestro, en, en inglés podréis ir a buscar trabajo de lo que eduquéis. De, de lo Los que no, tenemos que ir a trabajos no cualificados, ¿de acuerdo? Y como es importante, como ha dicho Clara, es importante, chicos, ser perseverante, ¿de acuerdo? Yo puedo llevar hoy el currículum y, no, y a lo mejor no me llaman durante esa semana. Vuelvo la semana que viene y lo vuelvo a entregar. y Tampoco me llaman, vuelvo una tercera semana, porque hay que ser insistente. ¿De acuerdo? Es muy importante y muy importante también no dejarle el currículum a cualquier persona. Siempre preguntar por el, el manager, manager del establecimiento mm -hmm. y entregarle el currículum al manager. Porque si lo, se lo dais a cualquier empleado, ese empleado hará así, lo tirará o meterá el currículum de su colega encima que el vuestro. Así que siempre es importante que preguntéis por el manager, que os preparéis un mini speech, ¿vale? Una mini presentación de... Hola, soy tal, tengo tantos años, soy de tal sitio, necesito trabajar, estoy buscando un trabajo de lo que sea, breve, ¿eh? pero que vea que haya un poco de interactuación entre ambas partes y que vean que tienes ganas. ¿eh? ¿De acuerdo? Así que el nivel de inglés sí que incluye a la hora de buscar un trabajo, pero hay trabajo para todos. Um, bueno, las formas de, para buscar trabajo, eh, bueno, Clara os ha, os ha explicado alguna. Ahí ya ella... lo conseguiste a través de contactos, ¿verdad, Clara? De tus amigos, ¿no? Mis amigos estaban trabajando allí, me dijeron la empresa y fui. Claro. ¿Y el ella... primero de ellos? El primero, porque el primer día de clase, pues estaba hablando y en mi clase había dos o tres españoles. Entonces dije que estaba buscando trabajo y me dijeron, ah, pues llama a este número que están buscando gente. Ya así. Es muy importante. <risa> sí, sí. Sí. Siempre lo decimos, chicos, hay que relacionarse con la gente. Sí, sí con, la... con todo el mundo. Con bueno, todo no el le... mundo. Yo no al principio habla con españoles, pero luego ya no, porque si no no aprendes nada. No, eso es otro tema, eso es otro sí, tema aparte, sí. pero para conseguir pero trabajo al principio, chicos, sí, porque hay que relacionarse con todo el mundo, hacer correr la voz de que estás buscando sí. trabajo, que te da igual trabajar de lo que sea, porque así es como te van llegando sí. y te van, te van dando información. Aclara la, primer, eh, la primera información de un trabajo, se la dieron sus compañeros de clase, sí, sí. la segunda sus amigos, o sea, es importante chicos que os relacionéis, que conozcáis a mucha gente, que habléis con todo el mundo, que todo el mundo sí. sepa que estáis buscando trabajo, ¿vale? Y irá por todas, ¿vale? Sí. los contactos en Australia funcionan muy bien. Aparte de los contactos, obviamente, tenéis a nuestro, cada uno de vosotros, cada estudiante tiene un colaborador asignado en Australia que también le ayuda y le asesora a la hora de buscar trabajo, nosotros en todas nuestras redes sociales siempre colgamos todas las ofertas de trabajo que nos van llegando, ¿de acuerdo? En la página web tenemos un apartado única y exclusivamente con ofertas de trabajo y la newsletter que enviamos eh, siempre también con ofertas de trabajo. Siempre tratamos de facilitaroslo y ayudaros en todo lo posible, pero conseguir trabajo depende de cada uno de nosotros, ¿ok? No, este cajón, pero eso es aquí y en cualquier parte del mundo, sí, sí. pero sobre todo chicos contactos, os tenéis que relacionar con todo el con mundo. Todo el mundo. Es importante. Sí. Encima la gente va dejando su trabajo también cada igual está dos meses en un sitio se cambia pues te dice dejo mi trabajo lo quieres claro. y así. Sí es lo que hemos comentado, no que Australia sí. es un país de Biden, no va mucha, mucha gente sí, sí. viene mucha gente se va continuamente estamos renovando gente gente que deja habitaciones que deja trabajos, la gente que se vende el coche se vende la bici ¿Vale? Y gente que quiere una bici, que quiere un coche, que quiere una habitación, es sí, continuo sí, sí. este ritmo. ¿eh? Um, cuéntanos, Clara, ¿cómo te ayudó tu colaborador cuando llegaste a Australia? Pues yo llegué y quedé con Chris porque, bueno, creo que justo las colaboradoras que estaban no estaban en Melbourne. Entonces quedé con Chris y que pues, se haría colaboradora. Y eso me ayudó porque fuimos al banco, me hice la, la cuenta australiana y todo eso... Luego fui a sacarme una SIM para el móvil sí. y, y ya está, porque como yo tenía alojamiento y. Claro, en tu caso el, el, el colaborador te, te pudo ayudar, pero no en todos sí. los aspectos, porque tú ya tenías alojamiento, lo que no necesitabas, sí. que es una cosa muy importante. Um, Chicos, pero luego que... me, fui me fue escribiendo que qué tal todo, que se si había encontrado trabajo, que pues yo que sé, cuando hay quedadas, siempre nos veíamos. Sí. Exacto, eso es importante, mantener ese contacto con los estudiantes sí, sí. y que forme parte de la comunidad de nuestros estudiantes, porque de esta forma eh, podréis acudir a todos los eventos y conocer a gente. Que sí. Es lo importante, sí, sí, sí. conocer a gente. Es cuando muy conocer a gente es información, ¿de acuerdo? Como os he comentado, chicos, cada uno de vosotros, cada estudiante, tiene asignado un colaborador que lo conoce antes de llegar a Australia y en, vía Skype o vía teléfono sí. y luego lo conoce en persona el primer día o el segundo día de su llegada, a su llegada a Australia, ¿de acuerdo? Los colaboradores son jóvenes, eh, actualmente son la mayoría españoles, que son todos españoles actualmente, todos son estudiantes, ¿eh? Eh, que al igual que vosotros <risas> llegaron un día a Australia solos, sin conocer a nadie, les, y les recibió un colaborador y les ayudó a instalarse. Pues eso, esa persona que un día llegó eh, y que tuvo la ayuda de un colaborador, hoy en día es, puede ser nuestro colaborador, ¿ok? Porque todos los estudiantes, todo, perdón, todos los colaboradores son estudiantes nuestros que han pasado por la experiencia y saben perfectamente lo que necesita una persona cuando es nuevo, nueva en un lugar. Como son estudiantes y son extranjeros, esos colaboradores también tienen que volver a casa en algún momento. Por lo tanto, eh, es, los colaboradores van cambiando, no son siempre los mismos porque según el tiempo que tú estés en Australia, eres colaborador de una temporada u otra. Y también muchos colaboradores, por ejemplo, ahora, una de nuestras colaboradores de Melbourne, que no sé si la llegaste a tiempo, ¿no? Nerea. Sí. Actualmente está eh, visitando a la familia. Entonces, en uh... su lugar hay otra colaboradora. ¿Ok? O sea, eh, siempre vamos... Eh, siempre hay un colaborador, pero es hay que entender que los colaboradores también tienen que visitar a sus familias o tienen sus vacaciones. Y bueno, siempre vamos poniendo a unos o a otros. Pero todos son estudiantes, todos han pasado... Por la misma experiencia que vais a pasar vosotros, y lógicamente su función es ayudaros. Os ayudan a buscar alojamiento, os ayudan a abrir la cuenta en el banco, activar el teléfono australiano, ok, hay que llevarse un móvil libre y allí comprar la SIM y activar vuestro teléfono. Os ayudan con el currículum, búsqueda de trabajo, consejos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Realmente cruzarte medio mundo. Y ver una cara conocida eh, es de agradecer. ¿eh? Pues, sí. Como os he dicho, al, al colaborador lo vais a conocer vía Skype eh, unos días antes de, de volar a Australia. Así que esa persona al menos ya la has visto eh, vía Skype o pues, si no has visto su foto por internet. Así que llegar a la otra punta del mundo y encontrarte con una cara conocida, pues siempre se agradece. ¿De acuerdo? Así que, bueno. Me preguntaban Leti, sí. perdona, en el chat, eh, los primeros días ¿dónde se alojan los estudiantes? Bueno, la normalmente... La Sí, la backpack. mayoría de estudiantes Sí, Dime Clara, perdona eh, Yo creo todos los que conozco se han ido a Backpackers al principio sí. y luego ya Cierto Exacto. La mayoría de estudiantes siempre se alojan la, Durante la primera semana en un hostal O un backpacker, mm. como ha dicho Clara Y durante <risa> esa primera semana Buscan alojamiento, buscan una habitación De alquiler ya más definitiva Aunque nunca es la definitiva porque siempre Vamos variando, no es el caso de Clara Pero me imagino Clara que tus amigos fueron Cambiando ¿no? de casas eh, bueno, mis amigos mis amigos No, pero por ejemplo Luego otras amigas, sí, porque nos fuimos A Nueva Zelanda juntas, dejaron su piso Porque nos fuimos claro. dos semanas y tal Y a la vuelta, pues backpacker y búsqueda de piso otra vez Y búsqueda otra vez de Pero chicos, no os preocupéis sí. Porque la, el, el alquiler de habitaciones Es algo tan común en Australia sí, sí. Que siempre hay oferta, siempre sí, sí, sí. Así que no, que no os preocupe este tema Y eso es obviamente una cosa que debéis hacer Cuando lleguéis a Australia Porque sí. las cosas hay que verlas ¿vale? sí, las habitaciones... Hay un montón de timos Exacto, hay que ver la casa en la que vas a vivir, la gente con la que vas a vivir, la habitación en la que te vas a meter, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que por internet no contratéis nada porque te puedes llevar un chasco luego cuando lo veas en directo, ¿vale? Así sí, que, siempre hacer caso de nuestros consejos chicos, las primeras la primera semana en un hostal o en un backpacker y cuando estéis in situ en vuestra ciudad de destino, ahí con la ayuda del colaborador, buscar una habitación de alquiler, ¿ok? Mm. Ah, bueno, es, eh, el tema de los gastos es un tema importante que mucha gente, lógicamente, le preocupa. El tema de los gastos, sinceramente, chicos, en ¿sí? Australia es, es costoso, sí. Ah, lo bueno es que en Australia, con el visado de estudiante, podemos trabajar, como hemos dicho, a la vez que estudiamos y nos da para eh, mantenernos y ahorrar los meses que estamos estudiando. ¿de acuerdo? Esa es la diferencia con otros países, como por ejemplo con Estados Unidos, que el visado de estudiante no te permite trabajar. ...en Australia sí que nos permite... ¿eh? ...como os hemos dicho... ...hay unos gastos que tienes que contar... ...antes de marcharte... ...como son el visado de estudiante... ...las pruebas médicas para aquellas, aquellas nacionalidades... ...que lo requieran... ...y el billete de avión... ...al menos el de IVA... ...y luego tienes que contar con unos gastos... Eh, ...una vez que estés en Australia... ¿eh? ...el alquiler de tu habitación... ...las dos semanas de, de fianza... De la, de, ...de la casa en la que vayas a vivir... ...la comida... ¿Tenías la comida incluida tú también, Clara? ¿Te daban la... Sí. la familia? Claro. Eso es la verdad que está, está sí, muy no, bien. Sí, no, no, es que mi caso no. El caso de Clara totalmente... es un caso. Clara sí, sí, se fue excepcional. Con su familia australiana. Justo, exactamente. Como si allí sí. tuviera unos tíos que la. Totalmente. Durante un tiempo. O sea, yo al principio iba a ir un mes o dos y luego ya, como para adaptarme al país, y luego me iba a buscar piso. Y cuando me fui a buscar piso me dijeron que no, que me quedara, porque como congeniamos muy bien, pues, pues me quedé al final allí. Y además yo cuidaba a los niños de vez en cuando, o sea que claro era como, es un caso ¿no? especial que no... Claro. Que no y tú les que ayudabas pasar. a ellos y ellos te ayudaban a ti, exacto, era un exacto. intercambio, o sea, eso es genial, sí. la verdad que sí, sí, Clara es, tuvo es mucha increíble. suerte. Yo sí. Pero no es lo habitual chicos, no os penséis, los, los australianos es gente muy amable con los extranjeros sí. y son muy hospitalarios pero no pensáis que todos los australianos van abriendo las puertas de su casa, no, porque no, tampoco no. es así. ¿eh? <risas> en este caso, Clara, porque ya fue por su hermano, etcétera etcétera y es un caso excepcional y, bueno, no es muy común, ¿vale? Pero bueno, que tengáis en cuenta que los que vamos a Australia y nos buscamos una habitación de alquiler compartiendo casa o piso con otras personas, tenemos que, lógicamente, hacer la compra, ¿eh? Eh, luego tenemos el gasto del mes mensual, obviamente, y el transporte público. Depende de dónde vivas, gastas más o menos. ¿Cuánto gastabas sí. tú, Clara, en transporte es público? Que yo, por ejemplo, porque no vivía en el centro, creo que son ciento... 120, una cosa así. hay cuánto cuesta? Sí, cuatro semanas. Una cosa Al mes, así. sí. Unos 35 sí. dólares semanales, chicos. Sí. sí, pero si vives en el centro de Melbourne y trabajas en el centro de Melbourne, el tram es gratis. Entonces no necesitas transporte. Claro. Estamos hablando el que CBD la... es gratis, entonces si claro. tienes la suerte de que vives y trabajas en el CBD, no te hace falta bueno, porque tienes todos los trams gratis. gratis. Eso es muy importante, chicos. No todo el mundo tiene la suerte de vivir en el centro de Melbourne, obviamente, pero aquellos que la tengan, claro. ah, pues que sepan que tienen el, eh, el, el transporte el, gratis. El no transporte sé si, gratis. creo que en, en otras ciudades no es así, porque yo he estado en Sydney, he estado en Cairns y en otras sí, ciudades. Ejemplo, si no... lo que es pero... simplemente es el monorail, pero el monorail hace un recorrido muy corto, ese es gratuito, mm. el resto no. Yo no, pero la verdad es que Melbourne está genial porque cubre bastantes líneas y, y también tenéis el tren, ¿verdad? De, eh, o el bus sí. desde el aeropuerto hasta el centro que también es gratuito, ¿verdad? no no no no ¿Ah, el no? tren eh, hay una hay un bus que te lleva del, del centro de la ciudad al aeropuerto pero son 18 dólares ah, lo que pasa es que eso. tú con tu bueno la tarjeta de transporte de allí se llama MyKick. Y con la Mikey a mi familia me enseñó un trayecto con el que podías ir pagando los 3 euros de la Mikey, Que es, coges un tren y luego un bus. Ah, muy bien. Pero no lo sabe, lo sabe muy poca gente, entonces casi todo el mundo coge el, el bus este, el Skybus, que cuesta sí. 18 dólares, es una pasta. Y 18 ida y 18 vuelta. Claro. En Sídney, por ejemplo, el, el, el tren que te lleva desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad... También cuesta 17 dólares, mm. si no me equivoco. Sí, yo cogí, el, yo cogí el bus en Sydney, por ejemplo. Claro, pero el bus es más complicado. Si es la primera vez que estás en Australia, es mejor el tren. Si no, el autobús te bueno, puedes liar sí. un poco, ¿eh, chicos? Y los en taxis Sydney, realmente sí. son muy caros. Pero bueno, no os preocupéis que vuestro colaborador o colaboradora sí, sí. os va a explicar cómo llegar desde el aeropuerto hasta la ciudad, todas las opciones sí. que tenéis, los costes, etcétera, etcétera. vale Sí, a mí me, me lo mando con... todo por mail. Como claro. Lo que pasa es que a mí al final me vinieron a buscar, pero si no, lo tenía todo. Claro, tenía toda la información detallada por email que le envió su sí, colaboradora, sí. ¿de acuerdo? Así que chicos, tenéis que contar con una serie de gastos antes de emprender esta aventura y los gastos que, con los que tenéis que contar una vez que viváis en Australia, que repito, son el alojamiento, la comida, el transporte y el móvil. Aquellos que vivimos en pueblos o en sitios más pequeños, no tenemos que usar transporte público y al menos nos lo ahorramos. Nos, gasto, nos compramos una bici de segunda mano, que son muy económicas, sí. y vamos en bici a todas partes. ¿De sí. acuerdo? Sí. Con respecto a los destinos, cuéntanos, eh, Clara, ¿en qué, qué, qué, qué lugares estuviste? Ahí bici? se ha cortado. Ay, ¿hola? Ay, te escucho un poco cortada ahora, ¿ves? Yo te escucho bien. ¿Cómo escucháis Pero, a Clara, sí, chicos? Sí, sí. Se, se ¿Sí? ahora él. Le... No te acerques tanto. ¿Sí? ¿Y Ay, perdón. perdón tocado el micro, perdón. <risa> Cuéntanos, eh, Clara, ¿dónde estuviste? ¿En qué partes de Australia estuviste? Yo estuve, bueno, viviendo en Melbourne y luego viajé a Sydney, subí a Cairns a ver la barrera de Coral, a Townsville, eh, fui a Tasmania también y bien. luego estuve dos semanas en Nueva Zelanda. Muy bien. A ver, chicos, para... Pues ahora, no está <risa> nada mal, no, no. Ahora Clara nos explicará, pero os marco. ¿Esto es Melbourne? Sí, ese es Melbourne. Vale. Aquí tiene la Great Ocean que... Road, que es obligatorio verlo. Sí, la Great Ocean Road está por ahí, la carretera que recorre sí, la costa. que es increíble. Súper bonita. Sí. Súper chula. Aquí tenemos la Opera House, que es Sydney. Sydney. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Que aquí parece que está cerquita y yo también he hecho las, los eh. círculos grandes. Pero bueno, hay unos cuantos kilómetros. Lejos. Sí. Luego ella, eh, bueno, todo esto es la, la Gran Barrera de Coral. Sí. Eh, que son 2.000 kilómetros de Gran Barrera. Y desde el estado de Queensland hay muchos eh, ciudad, ciudad, bueno pueblecitos o mini ciudades mm. que salen excursiones para visitar la Gran Barrera. La más sí. común es Kent, que está aquí, sí. Hens, y es de, desde donde Clara visitó la Gran Barrera, pero esto es a modo de vacaciones. Vale, no sé, sí, totalmente. Totalmente vacaciones. O sea, yo ya cuando acabé mi curso hice el examen, yo hice el examen y el mismo día ya me fui a Sydney, luego subí a Kers sí, y la hice todo junto. Exacto. Todo ese viaje. Así que, eh, esto, vacaciones. María, ¿cómo se borra? Bórramelo, que no sé cómo, uh -huh. cómo se borra. A ver... Luego tenemos Dios. otras ciudades importantes. ¿No estuviste por Golcos ni, ni en no, Brisbane? No, es que no me dio tiempo. No me no dio tiempo. Bueno, chicos, os marco. Aquí tenemos... Tasmania. ah bueno, sí. bueno, Tasmania hasta aquí abajo si que estáis Tasmania vidas, sí aquí, que estuve. Sí. Aquí abajo, pero Tasmania también es a modo de vacaciones porque hace mucho frío y realmente es un lugar muy deshabitado que sí, está sí, muy no bonito nadie. para conocer y visitar y hacer eh, trekking y tal. Pero para vivir puede ser un poco. No, no, no, no, es aburridísimo. Vivir, no. Yo no vi ni una persona. O sea que... No, no, no, no es, es muy salvaje, pero no para vivir. ¿Eh, chicos? Para ir no, de vacaciones. No, no, no. Y eh, Games, yo diría que también de vacaciones. Es igual, Idem, también para ir de vacaciones, no sí. para vivir. Para vivir, chicos, Me lo voy. más recomendable... <risas> mira, las voy a marcar en otro color, a ver si... Son Melbourne, Sydney, Gold Coast, Brisbane, que está al interior a una hora de Gold Coast, y mm, Perth. Perfecto. Estas son las cinco ciudades, chicos, más importantes en Australia en las que vais a encontrar oferta educativa y oferta laboral. El resto del país que veis que es gigantesco, hay otras ciudades, hay otros lugares, hay otros pueblos, muy bonito para ir de vacaciones, pero no hay ni oferta educativa o no hay, o no hay oferta educativa o no hay oferta laboral o son lugares aburridos sí, sí. en los que no hay nada interesante para vivir. Han Como preguntado por Canberra y Canberra sí. que no tiene nada. Yo fui porque... Bueno, porque fue Rosendo y por la broma fui a Canberra y no hay... O sea, <risa> Igual que Clara. yo, Clara. <risa> yo pasaba por su al lado y fue, vamos a ver qué hay. Y no había nada, y fue como, yo no hay nada. Y, y fue increíble, o sea, pero ni siquiera sitios para comer, nos costó encontrar un montón, estaba todo cerrado. O sea, nada. No, la verdad es que Canberra y, no y nada, Adelaide... Y Adelaide son... no sé, pero tampoco pinta muy bien. No, la verdad... Son, son... Son lugares que para un extranjero no tienen ningún atractivo para vivir, ¿eh? chicos? Ya os digo, las ciudades más importantes son Melbourne, Sydney, mm. Gold Coast, Brisbane y Perth. En nuestra y audiencia... para surfear, perdona Leti, que añado una cosita, eh, para surfear lo mejor es Gold Coast, eh, aquí sí. o Sydney. O Sydney, mm. sí. ¿Vale? Las dos mejores. Sí, sí. Eh, hay buenas olas en, en Perth también Hay muy buenas olas para surfear. Yo he en Melbourne también que hay un par de una pares. hora de Melbourne también Lo sí. que pasa es que en Melbourne no tenéis olas en la ciudad y la Bueno, gente... lo que pasa es que en Melbourne No, en la ciudad no hay Y que en Melbourne claro. como siempre hace tanto frío Pues no te apetece bañar claro, no, yo, yo, yo he dicho sí. sitios que puedes salir de tu casa sí, Y andando vas sí, a la playa yo y vas a surfear. Allí, pero no, no recomendaría Vamos por recomendaría. Claro, exacto, sí Sydney y Golco son lugares en los que puedes vivir y surfear cada día si quieres, mm. porque sales de casa vestido con el wetsuit y con tu tabla y sí. te vas directamente al agua, o sea, bueno, depende de donde vivas, obviamente, ¿no? Pero bueno, es práctico, ¿vale? Es fácil, ¿eh? Y el clima, obviamente, te lo permite. En mm. Sydney, en invierno hace frío, pero nada que ver con el frío que tenéis en Melbourne y menos en Tasmania o en Bueno, Rima. ya no lo he pasado, pero... Sí, sí, pero hace mucho, mucho frío. Sí, sí. ¿eh? Así que, chicos, aquellos que estéis interesados en marcharos una temporadita a Australia, meteros en nuestra web que tenéis información de cada una de las ciudades que nosotros recomendamos para vivir. ¿eh? Espera, espera, que, cuenta... que busca un link. Sí, por favor, María. <risa> tener en cuenta que cuanto más al sur, cuanto más al sur de la es isla, frío. más frío. Porque aquí sí. abajo tenemos el polo el polo sur. Así que. Cuanto más al sur, más frío. Cuanto más al norte, más calor. Kens, sí. por ejemplo, que se está, es está haciendo Es horrible el calor que hace, chicos. Horrible. Espantoso. ¿Y es espantoso. Y una... Húmedo, ¿húmedo? Es súper sí. desagradable. Mucho, mucho, mucho. Sí. Eh, aparte, en el norte del país está totalmente prohibido bañarse en la playa. Encima, sí. eso. Sí, hay sí, cocodrilos, sí, sí. hay medusas, o sea, sí, claro. hay animalitos que realmente no desea nadie encontrarse, así que está totalmente prohibido a bañarse y, bueno, como os hemos dicho, las cinco ciudades más recomendables son estas, ¿eh? sí. Pero bueno, meteros en la web y veréis, y veréis más, encontraréis más información. ¿Quieres añadir algo de los destinos, Clara? Eh, no, yo el único que no vi fue, bueno, Perth, porque todas aparte es que en siete meses tampoco te da tiempo a nada, así que... Claro. Es que, de costa a costa, de según... De, no, donde, no, que es una locura. Claro, de, según dónde vayas y dónde vivas... Eh, Tienes cuatro o cinco horas de vuelo. Sí, yo volé horas. de Sydney a Cairns, cuatro horas, yo creo, una cosa sí, así. Sí. Y estás dentro de un país, o sea, cuatro horas y Es exagerado. Y, sí, sí, es sí. muy grande, chicos, es muy grande. Pero bueno, merece mucho la pena. Podéis viajar todo lo que podáis. Caso sí, sí, tan grande como Europa. Sí, sí, sí. sí. Pues, María, tendríamos que buscar en la, en la próxima charla ponerla sí. Que, sí, sí, que se sí, sí. Lo, lo pondré, lo pondré muy curioso, la, para aquellos que no lo han visto, ¿eh? mm. la, en la comparativa de Australia con Europa, que veáis que mm. Australia ocupa todo el territorio europeo y estamos sí. hablando de un solo país. Sí, sí, ¿eh? es bestial. Es muy, muy, muy genial. Hasta que no vas sí. allí no lo sabes. O sea, yo me imaginaba que iba a haber un montón de cosas y, y ya se me hizo difícil ir a Sydney porque es que está tan lejos. sí. Es que las, las distancias, claro, tú ves este mapa y parece que esté todo cerca, sí. pero realmente, sí. chicos, las distancias son largas. Para irte un fin de semana, si vives en Melbourne, para irte un fin de semana a Sydney, tienes si que, que organizar celular, bien o... los timings. Sí, sí, claro. sí, sí. Y si vives en ya Sydney, sabes. olvídate de ir a pasarte un fin de aper, porque ni de broma ah, te no, da no, el no, no, no, no te da, ¿eh? no. Pero bueno, escribidnos, chicos, y os mandaremos más información, pero también en nuestra web la encontraréis, ¿eh? De acuerdo. Um, dime una cosa, Clara, ¿por qué elegiste OSI YouTube o quién te recomendó que te pusieras en contacto con nosotros? Ah, pues yo busqué en internet ir a Australia, no sé qué, y me salió. O sea, tampoco... No, no... no fue no, difícil... No, no, lo, conocía, no lo conocía de nada, pero lo vi y estaba súper perdida y dije, pues voy a escribir a ver qué tal. Y me escribió Laura, súper maja, no sé qué, ella me estuvo ayudando muchísimo. Y la verdad es que me animó un montón. O sea, bueno, yo ya tenía la familia, pero tampoco hasta que no llega ahí no tenía tanta relación con ellos entonces fue con Laura que estuvo haciendo Skype preguntándole todo y genial los trámites del visado no, por todo, la todo. escuela todo verdad ¿Todo? sí sí sí genial sí, o sea sí, yo después chicos... hacer el, el, el visado por Skype con ella compartiendo pantalla y sí sí sí, sí es, es así como lo hacemos bueno los que ya veis los que estáis en contacto con nosotros o los que alguna vez nos habéis escrito o los que habéis leído nuestra web o los que habéis asistido a alguna charla ya lo sabéis Nuestros servicios son totalmente gratuitos. Nosotros tratamos de ayudaros lo máximo posible en todo, desde la hora de eh, elegir ciudad, elegir escuela, cursos, los trámites con la escuela, visado, la llegada, etcétera, etcétera. Eh, tenéis un, un agente que puede ser Laura, puede ser Cris, puedo ser yo, etcétera, etcétera. Eh, que os damos información y os ayudamos en todo el proceso, y luego tenéis, una vez que lleguéis a Australia, el, el, el apoyo y la ayuda también de los colaboradores. ¿okay? Nosotros eh, siempre, trata, o sea, siempre tratamos de daros toda la información con la máxima rapidez posible, pero estamos sobresaturados de trabajo, es muchísima la gente que nos contacta, gente de todo el mundo, no solo España. Tenemos estudiantes de España, de México, de Chile, de Argentina, de Brasil, de eh, países europeos. Muchísima gente nos contacta, chicos, y realmente estamos eh, súper estamos contentos, evidentemente. Pero eh, bueno, pedimos siempre empezar con la máxima antelación posible, que no nos pille el toro, y paciencia. ¿vale? Os lo pido, por favor, un poco de paciencia, porque realmente estamos sobresaturados a, de trabajo. ¿eh? Así que, bueno, Clara, no sé si quieres añadir algo más con respecto a Australia y si quieres, si quieres darles algún consejo la gente, no sé. Pues que no se lo piensen, que se vayan, que se cojan un visado largo, porque yo me quería coger cuatro meses y menos mal que Laura me dijo cuatro meses no es nada, sí. porque no te vas a querer volver. Y, y eh, luego es increíble que eso, que no, al, al principio que se junten con españoles, pero luego que no, que conozcan gente de otros países que... Que hay de todas Muy partes. La mayoría de mis amigos son japoneses, tailandeses, eh, y eso en España no lo vas a tener, entonces que aprovechen no. todo lo que puedan. Y lo bueno, Clara, es que te vuelves a casa habiendo aprendido inglés, obviamente oh, sí, sí, con, sí. Una, con una experiencia inolvidable y con amigos sí, sí. en todo el mundo. ¿eh? Exactamente. Es que sí, es increíble, sí, sí. porque tú aquí en España o en, o en tu país, en México tal, puedes ir a una academia y sí, vas a conocer a otros españoles. Sí, y pero, no pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Y la vida de allí es súper diferente y al final todo el mundo está allí. Bueno, yo tenía a mi familia, pero bueno, la gente está sola. Entonces, todo el mundo está viviendo lo mismo y como que haces mucha piña. Mucha entonces, piña, sí. sí. Eso es importante, Clara, que lo, que, lo, que lo comentes porque mucha gente tiene miedo a viajar sola. Pues yo, por ejemplo... Bueno, yo iba en familia tampoco, pero que no que no tengan miedo, que se vayan y porque y vaya, vais a y, a si conocer... hay mucha gente que está con vosotros, o sea que... Es que vais a conocer a gente de todo el mundo sí, y yo me canso de, re Melun, de repetirlo. Sí. En Melun hay muchas quedadas, en plan los martes hay un montón de grupos, está Cutsurfing, está Mirap, hay un montón de grupos, La gente o incluso estás en un bar y la gente te habla, sabes que no... Claro. Eso es otra que cosa por eso también. no tiene problema. Que yo pensaba no. que iba a estar sola a los siete meses y. ¡Qué va! <risa> El primer día Al ya, con... ya conocía gente. Al contrario, hay días que tienes ganas de estar solo, porque sí. es que tienes una vida social tan activa Totalmente. que no ganas. Como os ha dicho Clara, todos vamos solos. Entonces, sí, sí, nadie sí. tiene familia ni nadie tiene amigos. Entonces, ¿qué hacemos? Nos juntamos la todos. Entonces, siempre estás con un grupo o con otro. Es sí. que no tienes tiempo de aburrirte ni tiempo de estar no, solo. No, no. Así que chicos, yo a veces lo digo en serio, eh, necesito quedarme sola En casa, en mi habitación Porque necesito un poco de tranquilidad Porque es que si no, si quisiera Podría estar sí. todo el día haciendo cosas Obviamente con es mis increíble, operaciones Es increíble Claro, sí, sí. Sí. Pero bueno, ya que estás allí, aprovecha Porque yo por ejemplo fui con billete de ida y vuelta Entonces no, no podía quedarme en casa Claro Nosotros, aquellas personas, Clara Que se van por un tiempo X y claro, que no saben. Sí. Entonces, qué van a hacer, pero recomendamos si te recomendamos que no para se poco tiempo el lo de que sea, No entres en casa. Claro, sí, sí, sí, está claro. Así que chicos, bueno, uh, nada, de daros las gracias una vez más por haber asistido a esta charla online. Clara, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros y por explicarnos tu experiencia. Muchísimas gracias. De nada. Esperamos verte pronto por Australia de nuevo. Sí. Con Work and Holiday, en este caso, que ya... Sí, sí. Y bueno, chicos, pues nada, muchísimas gracias una vez más. Ya sabéis que nos podéis enviar un email, os pedimos paciencia, os contestaremos, seguramente tardaremos un poco, pero os vamos a contestar, os mandaremos toda la información necesaria. Leti, ¿puedo hacer una cosa? Vale, es que seguramente habréis visto que al lado de YouTube hay YouTube y no, no hemos hecho nada. Kiwi <risa> YouTube es la armadita pequeña de Os YouTube y es lo mismo, pero en Nueva Zelanda. Entonces, para todos, para todos aquellos que os gustaría ir a Nueva Zelanda, eh, tenemos también ahora lo mismo que Os YouTube, ayudamos también en todo. Exacto. Así que nada. Aquellos que estáis pensando en ir a Nueva Zelanda, escribís a hello arroba .com y nuestra compañera Tania, que vive... Y lleva tiempo allí. ya viviendo en Australia Os mandaré toda la información Os asesorará, os explicará Etcétera, etcétera Y si os animáis a ir al final a Nueva Zelanda Conoceréis a Tania en pues persona en Porque Zelanda. ya está allí O hacéis un mix, sí. primero en Australia Luego en Nueva Zelanda, sí. o al revés Es una buena combinación, ¿eh? Hacer porque el mix está al final estar... bueno, Yo no tenía pensado ir a Nueva Zelanda Y al final dije, es que desde España no voy a ir O sea que... No. Y ahí una, me vez te... claro. una vez bueno, es que estás ahí, la verdad que vale la pena fácil. Sí, y aparte sí, sí. es increíble. Nueva Zelanda es un país. Es increíble. Increíble. Es impresionante. Muy bonito, muy bonito. Sí. Es precioso. Así que bueno, chicos, pues nada, una vez más, daros las gracias. Clara, a ti también, cariño, muchas gracias. Un beso bien grande, espero verte pronto. Sí. Y bueno, estamos en contacto. Mis compañeras María, Cris, nos vemos, nos hablamos mañana. María, por cierto, la próxima, ¿cuándo es? A... La próxima charla. Espera, te pongo la cámara. Uh, hola. <risa> La próxima charla será el próximo, o sea, el primer miércoles de cada mes, y el próximo miércoles, o sea, el primer miércoles es... Julio. A ver, 6 de julio. 6 de julio, ok. En agosto estaremos de vacaciones, seguramente, chicos, porque en España será vacaciones, eh, entre comillas, porque no nos vamos a ningún sitio, pero bueno. <risa> eh, Australia. Australia. Entonces, <risa> En, en julio aquí. Así que, chicos, nos vemos el, en julio, aquellos que queráis eh, compartir una tarde más con nosotros. ¿Eh? Bueno, compañeras, nos vemos mañana. ¿Eh? Muchas gracias a las dos, lo habéis Adiós. hecho muy bien. Otra. Hasta pronto, gracias chicos por asistir. Chao, chao. Nos vemos pronto Adiós, Odri, hasta pronto. Chao. Adiós. Hasta luego.